que, que se subió a la... que se las abejas a un palo y se dejó un ahí, ahí con mamá y, y ahí cayó boca abajo ahí. Y ahí cayó abajo fue por la picada la la la la la de las abejas que cayó entonces. Sí, por la picada de las abejas porque se sacó. Ay, Dios mío. yo le valor. Y que lo esa de la tierra. Usted fue que lo encontró. Yo le Él le dijo a usted que iba a vallar a esta abejas. Sí, yo dicho por la mañana y yo le dije, no vayas mi hijo, para allá, porque esas abejas están demasiado difíciles para catear." Le dije dije, sí, yo voy a ver si la puedo catear. Y la suerte ¿Qué? que fue solo porque el nieto de ella iba con él. ¿Sabes? Si era en la tarde, él iba con él. Y quizás le iba a pasar a los dos igual. Imagínese. ¿A qué hora tú lo encontró, señor? ¿A qué hora tú lo encontró él? Como la nueve. Yo te debajo a, a mi hijo. Vea, mi hijo no era mañoso mío, no era hablador, mío era un hombre especial. Él yo, yo lo cría como la gente. Ay, mi hijo estaba estudiando. Y mira lo le pasó y pues yo quería día y no quiso. Hay que traer las abejas. Sí, pero a joder que usted vayan para pues usted que ustedes vean a dónde está. Para que usted vean como que en qué manera mi hijo murió. Un palo de ramo tiene. Iba a buscar esa miel para llevársela a su madre, para Llevársela a su mamá porque su mamá nunca la buscó, porque yo fui que lo crié de siete meses, no me le faltaban días. Y mire ahora, lo que se me jueguen, dice, mire, yo estoy de barata eh ¿Qué usted le decía entonces? Que no vaya. Que no, era porque yo iba a ir con ella y ella me dijo que no, que yo no podía ir. Digo, sí, mío yo voy a ir, pero nunca fue más criado ni nada.